muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y sin más preámbulo comenzamos vemos los animales madre mía madre mía qué bicharraco nos ha visto sale corriendo se para pero ahí está le hemos dado le hemos dado creo que nos puede dar diamante tenía puntuación máxima vaya no, nos ha golpeado uno uno por detrás y casi nos derriba, se han resultado vamos a, a recuperar salud vamos a ver si sí, si sí, le, le, le hemos impactado muy bien pulmón vamos a ver que nuestro animal diamante diamante si sí. madre mía qué precisidad qué cuernas por favor con perdón, esto es un verdadero cabrón. Si cogemos el diccionario, es un macho cabrío. ¡Qué cornamenta! La verdad que es precioso. Madre mía, madre mía, madre mía. Desde luego, si tuviera los, los cuernos hacia arriba, diríamos que se parecería a un íbice, pero no, es una cabra pero qué cornamenta, vamos a a mirar y secar nuestro animal no, no, me lo, no me lo puedo creer, después del cabreo de, de que no se, no se movían los animales desde luego encontrarte con, con esta belleza desde luego te, te calma un poco vamos a ver si si encontramos algo más Creo creo que no por eso, como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros a mi canal. Hasta la próxima.